Enfrentar todos los vientos que comenzaron a soplar con la iglesia Y que cientos de iglesias sucumbieron y llevaron los dones a un extremo tremendo Y en la época de los 70s, 80s, llegaron inclusive a enseñar en muchas iglesias Que si tú no hablabas en lenguas, no tenías al Espíritu Santo Esto es una herejía Imagínense nada más, ¿no? Una vez una ignorancia lo que dice 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, en fin, el libro de Romanos. Entonces, no, si, si y, y llevas a las iglesias, a ver, yo me acuerdo de una iglesia que eh, con pinzas me sacaron la lengua, me, eh, eh, eh, y me jalaban así, y hablen lenguas, espérame tantito, dice la Biblia en 1 Corintios 12, que Dios reparte como Él quiere a cada quien lo que necesita, y es Dios el que determina ¿Qué necesito y qué función voy a ocupar en el cuerpo? Nosotros no escogemos, pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, vino una de extremos, ¿verdad? Y que si no te caías al suelo, no tenías al Espíritu Santo, y, este, y que si no te sacudías como alambre eléctrico, tampoco tenías al Espíritu Santo. Bueno, vinieron tantas cosas, ¿no? Al, todavía eh, se perpetúan al, algunas de estas enseñanzas falsas que entraron a la iglesia por la falta de una doctrina teológica fundamental sistemática de la palabra de dios entonces esto es el peligro que enfrentamos entonces ahora surge el movimiento del el cristiano judío y hace algunos años comienzan gracias a dios repito que cantidad de judíos étnicos o sea nacidos en israel o de madres judías se están convirtiendo a Yeshua el Cristo, nuestro Jesús y gracias a Dios por eso porque es una señal de los últimos tiempos pero estas nuevas congregaciones que se están formando muchos de estos judíos no han entendido claramente el Nuevo Testamento y se lanzan a pastorear o a dirigir iglesias y comienzan a enseñarles a nosotros los gentiles que no somos judíos étnicos pero dice Romanos 2 que somos porque circun... nuestro corazón está circuncidado somos los verdaderos judíos la palabra judío significa el que alaba Abraham no era judío eh, Moisés se casó con una africana y vamos a ver en el antiguo testamento que el judío no era el que nacía en Israel sino el que era circuncidado y formaba parte de los egipcios cuando salieron de Egipto cientos de egipcios se unieron al pueblo de Israel y para formar parte de las promesas de Dios tenían que, Génesis 17 circuncidarse entonces no eran judíos de raza eran judíos por estar circuncidados y en Romanos 12 se nos dice que no es judío ahora el que nació en Israel, sino el que es circuncidado en su corazón, el que alaba y sabe adorar a Dios. Entonces, estas iglesias se llaman mesiánicas. Y estás enseñándole que el cristiano tiene que guardar el sábado, que tiene que guardar las fiestas, que tiene que traer la cachita aquí arriba, que se llama el kipá, que tiene que traer el talir colgando y todas estas costumbres que son de los judíos. Y qué bueno que ellos lo sigan usando. Porque ellos tienen la religión judaico, el judaísmo de la Torah, con algunas enseñanzas que agregaron el Mishnah y en otros libros que tienen aparte de la Torah, de la Torah. Pero nosotros ya estamos completamente en, otro, en otra esfera. No tenemos que regresar a hacer las cosas que ellos quieren seguir haciendo por su religión, aunque son cristianos con el Mesías, quieren seguir haciendo, y no hay ningún problema que sigan celebrando las fiestas. Nosotros, por ejemplo, celebramos los tabernáculos. ¿Cuántos de ustedes han venido al Sukkot? Lo acabamos de celebrar en Santa Fe, lo regresamos aquí en el Centro Cívico, y no es porque lo tengamos que hacer, es para representarles qué significa la fiesta, no porque la tengamos que cumplir, que es una grande diferencia. No lo hacemos por obligación, sino para enseñar a la gente qué es los tabernáculos, porque es la fiesta que vamos a celebrar cuando seamos eh, cuando vengamos con Cristo en el milenio. Entonces, estos movimientos verdad, se van a los extremos porque la gelatina tarda en cuajarse, decía mi abuelita. Entonces todo un movimiento nuevo tarda en cuajarse. Y mientras se cuaja, se, mucha leche se rama al suelo. Entonces tenemos que tener paciencia con estas congregaciones. Y ahorita ya me encuentro yo cristianos que venían aquí a la iglesia con su kipá, su talid, etcétera, etcétera. Y le digo, cálmate Moisés. Le digo, ya, o sea ellos creen que necesitamos otra vez es que las raíces que por aquí por allá sí, es maravilloso conocer muchas cosas del hebreo y todo pero no tenemos por qué forzosamente vestirnos ni hacer cosas ni con los caireles ni con los caireles aquí tampoco ser como ellos que les pertenece a esa religión entonces son los extremos que tenemos que tener cuidado que son los que se van a presentar antes de que Cristo venga antes de que el anticristo venga a la tribulación muy bien Jesús entonces contesta la señal de su venida y del fin del siglo. Versículo 4. Lo primero que Jesús dice. Es miren que no sean engañados. Ahora que estudiamos el arrebatamiento de la iglesia. En la segunda conferencia vimos que. Nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nacimos con ellas. Chuecas y torcidas. Y que hasta que Cristo el Espíritu Santo. Entra a nuestra vida. Nuestras emociones. Nuestras emociones. Y nuestros sentimientos tienen que comenzar a ser controlados y dominados por el Espíritu de Dios Ya no puedo dejarme llevar por el sentimentalismo ni por el emocionalismo Porque aunque son necesarias y son condiciones del alma Tenemos que tener cuidado en controlarlas Por ejemplo, una mamá, un ejemplo rápido para que me entiendan Agarra un niño y como reguilete el niño chi chi chi. Ay, mi Pepito, chiquito, ya deja de hacerte como Reguilet, ¿no? Entonces, se cree que muchas veces que si se le da un pau, pau, pau, ya no es amor. Y la Biblia nos muestra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, de acuerdo a Dios, cuyos pensamientos no son los pensamientos, el amor se demuestra a un niño de dos maneras: en la forma en que le hago pau, pau, pau, lo estoy amando porque lo necesita. Y en la forma cuando lo abrazo y lo beso. Pero si nada más al niño es puro abrazo y puro abrazo, abrazo, abrazo, abacho, y abrazo, abacho, es sentimentalismo. Entonces el niño va a crecer con sentido. Porque nunca se le disciplinó ni se le enseñó que él no tiene por qué hacer su voluntad. Que tiene que crecer respetando la autoridad y no siempre se le va a dar lo que el niño pide. ¿Por qué? Porque se convierte en un delincuente juvenil cuando llegue a la adolescencia. Decía Hoover, el presidente del FBI, en cuatro eh, eh, administraciones de la Casa Blanca, J.A. Hoover, que la mentalidad de los delincuentes cuando iba a las cárceles era la siguiente. Todos los que se encuentran en las cárceles delincuentes juveniles tienen la misma característica. Todos ellos creen que el mundo les debe algo que los papás les deben algo, que los, la escuela les de algo, que el gobierno les de algo, todos están en contra de la autoridad, que se sienten víctimas del mundo en que crecieron, que no son responsables de sus malas acciones, ese es la, el colmo de la inmadurez, cuando tú creces echándole la culpa, es que yo soy prostituta porque mi mamá fue prostituta, yo hago esto porque nací así, cuando comenzamos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad, que somos lo que somos porque tú lo has escogido y porque tú has determinado serlo no vas a madurar vas a ser una persona madura a los 50, 60 años de edad porque vas a seguir creyendo mi mamá tuvo la culpa, mi papá tuvo la culpa mi hermano tuvo la culpa y nunca te das cuenta que tú eres el responsable delante de Dios somos agentes morales responsables y esa es la característica de una persona inmadura nunca reconoce que él tiene la culpa de lo que es alguien tiene que tener la culpa y no él o no ella entonces Jesús nos muestra el engaño la mente humana es muy fácil de engañar y podemos extendernos en, este, en esta característica porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán desde Cristo a nuestros días uff Cuántos han venido diciendo que son el Mesías la palabra Cristo significa Mesías, acuérdate Mesías o ungido jesús salvador jesús cristo el salvador ungido entonces cuando hablamos de cristo hay muchos ungidos tú eres un cristo yo soy un cristo porque estamos ungidos la palabra crío en el griego pero jesús el salvador es muy diferente le pondrás por nombre no dice cristo le pondrás por nombre jesús y en hechos 2 cuando jesús resucita dice la biblia jesús le hizo cristo y señor o sea Él es el único ungido verdadero para perdonar nuestros pecados y nosotros somos ungidos todos los que estamos en la iglesia porque tenemos al Espíritu Santo la unción primero en Juan capítulo 2 estamos ungidos por lo que la unción permanece en nosotros muy bien, entonces Jesús dice muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y así tenemos a los mormones, testigos de Jehová, falsos profetas, cienciología, bla bla bla, Islam, el Islam surge 605 años después de Jesucristo con Mahoma, con visiones, se casa con una niña de 10 años, Mahoma, eh, tiene cosas de ataques de neurastenia, etcétera, etcétera, José Miguel de los mormones, dice que se le apareció el ángel morón y así nació el libro de los mormón, los testigos de Jehová, que el juez Charles Russell en 1914 iba a acabarse el mundo y después le cambiaron a 25, al 21, falsos profetas que nunca se cumplieron, etcétera, etcétera, Todas las sectas y los movimientos anticristianos son de personas que se han dicho ungidos, Mesías y que vienen en el nombre de Dios. Y lo que nos atañe es el versículo 6 en adelante. Y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La contestación rápida es la siguiente, oiga, siempre ha habido guerras, desde Caín mató a Abel, el mundo es una, una red consecutiva, verdad, y una serie de guerras, dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los seis mil años de historia que tenemos los humanos en este planeta, 25 años han sido de paz. De 6000 años que el ser humano tiene aquí en la tierra, solamente en esos 6000 años, solamente ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es una historia de qué? De guerras continuas. Padres contra hijos, hijos contra padres, grupo étnico contra grupo étnico, etcétera, etcétera. Pero no fue hasta el siglo XX que se comenzaron a cumplir el principio de los dolores en el cual el mundo se encuentra ahorita. Fue hasta 1914 cuando estalló la primera guerra mundial que duró cuatro años hasta 1918. Luego viene la Segunda Guerra Mundial que se inicia en 1939, 1940-41 con el ataque de los japoneses en Pearl Harbor entre Estados Unidos con el presidente Roosevelt a, a pelear contra este, contra Japón y contra, eh, contra todos los enemigos, contra los alemanes y contra los italianos, contra Mussolini. Y vemos que en el siglo XX, dos guerras mundiales con casi 150 millones de muertos. Entonces, este principio ya se inició. Ya estamos nación contra nación y ahora estamos en una época donde la próxima guerra Van a morir un, una cuarta parte de la humanidad De acuerdo al cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 Y dice Jesucristo habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares Si sí, es cierto siempre ha habido guerras pero no hasta el siglo XX Siempre ha habido terremotos pero de acuerdo al instituto sismológico en Boulder, Colorado desde 1976, los terremotos aumentaron más del 58%. Del 76 al año en que nos encontramos en el siglo XXI, los terremotos se multiplicaron en el planeta Tierra. El último terremoto que hubo en Chile, casi de 8 grados y medio, movió casi el eje de la Tierra. Donde la Tierra ¿verdad? tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, y para que la Tierra se mueva a un grado, o otro grado, es cuando comienzan los tsunamis y las elevaciones de los niveles del agua de los océanos, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en los últimos 10 años, no nos vamos para atrás. Los últimos 10 años, tsunamis, terremotos, eh, tornados, llueve cuando no debe llover, ya no es primavera, ya es verano, ya es verano, no es otoño, parece que estamos, ya se están cambiando los climas, etcétera, etcétera. El mundo está siendo sacudido. Ecológicamente, esto es innegable. Y estamos dándonos cuenta que el mar está contaminado, los ríos están contaminados, la comida está contaminada, ya hay comida orgánica, comida transigénica, ya hay este, el aire está contaminado, las ciudades principales del mundo están contaminadas. Estamos en un planeta Tierra donde el planeta Tierra tiene bronconeumonía ya. Y el planeta Tierra está así, ya nos quiere echar afuera el planeta hemos invadido y contaminado todo absolutamente porque así lo dijo Jesucristo aumentarán las pestes, las hambres y los terremotos se calcula que más de dos billones de personas se están muriendo de hambre ayer mi esposa y yo estábamos, nos invitaron a comer en un restaurante allá este, por algún lugar, Peruration eh, aquí en México y, este, y a la salida había una familia, mi hija Salem que está aquí con nosotros también Encontramos a una familia de niños pobres, era era, era una niña como de 7 años con su hermanita y su prima y tres más, todos chiquitos, adapientos pero mugrosos, chiquitos, los pobrecitos con unas caritas tan lindas, todos, ¿verdad? Y cuando salimos del restaurante, yo le quisiera una promesa, "No, no me de comer, no me no me de comer." Estaban pidiendo de comer. Y un hermano traía una bolsa de que una comida para ella que nosotros se la iba a llevar a su casa, pues se la regalamos, ¿verdad? Y lo fuimos al estacionamiento. Y, y hoy en la mañana le decía a mi esposa: No, no, no se me olviden las caras de estos niños. Es impresionante, ¿no? Pero una pobreza impresionante. ¿Dónde son? Me dijeron: Pues vivimos en los reyes. Yo no sé ni dónde están los reyes. Pero me dijeron que, que eran de por ahí. Y todos chiquititos, ¿verdad? Pidiendo limón. Y la gente saliendo: Quítate, chamaco. Fucio. Uy, fucio, chamaco, No, no me vais no me a ensuciar. ¿Qué haces de un lado? Qué increíble la condición del ser humano ante el otro ser humano. Señora Piruration. La señora, verdad, que es Richelieu, que salen y lo vimos en el restaurante, cantidad de gente, quítate chamaco, no me estés, haz un lado, haz, pues, quítate por allá, no, no me limpies el carro, quítate por aquí, por allá. Y comenzamos a desensibilizarnos porque es la condición del ser humano que se va a manifestar más y más antes de que Cristo regrese. El amor se enfriará porque se aumentó la maldad, como lo vamos a ver aquí en el discurso de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Estas condiciones son importantes, pero una de las más grandes, que la vamos a ver en la tarde, es Israel. Esta situación en la que los judíos se están convirtiendo y están viniendo al conocimiento de Cristo es asombroso. Vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 10. Y hay tres capítulos en el libro de Romanos dedicados a Israel. Este simple hecho demuestra que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Dice el versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, o sea, supuestamente Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? No escogió a los mexicanos, ni a los italianos, ni a los costarricenses, ni a los venezolanos, ni a los italianos, ni a los, ni a los españoles... Dios escoge a un grupo geográfico en el planeta tierra que se llaman los judíos y la mente humana es así ingleses no o sea la cuestión es que dios escoge a un grupo simplemente ya para que para que a través de ese grupo se concentre las profecías de la biblia y sea el centro del plan de dios para demostrar dios que él es el dios de la historia entonces no es porque los judíos sean mejores que los italianos o los mexicanos O que los árabes, Dios ama a los árabes, Dios ama a los palestinos, a los jordanos Simplemente es para que nosotros entendamos que nos debemos de concentrar en ese grupo Antes de que Cristo venga y cuando en 1948 regresaron a su tierra El mundo se quedó conmovido de eso vamos a hablar hoy en la tarde Pero dice Pablo en Romanos 9 versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia en otras palabras no por el hecho que tú me escuches que seas judío y que hayas nacido en Israel y que seas de raza judía no significa que perteneces al pueblo de Dios porque no es el que nace sino el que se convierte entonces va a haber cantidad de judíos que se van a ir al infierno igual que gentiles también entonces no todos los judíos se van a salvar cuando venga Cristo los que estén ahí o romanos 11, 25, 26 sí se van a salvar pero no todos se van a salvar hay cantidad de judíos que ya están en el infierno hay cantidad de ateos verdad en el siglo pasado Freud era judío, Carlos Marx era judío y eran ateos entonces eso es lo que Pablo quiere darte a entender, no te tienes que hacer judío para poder pertenecer al pueblo de Dios, sino dice la Biblia, versículo 7, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? Vayamos al libro de Gálatas, rápidamente regresamos ahorita a Romanos y dice Gálatas, capítulo 3. versículo 7 saber por tanto que los que son de fe ¿quiénes son de fe? Nosotros, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, los cristianos en el momento de recibir a Jesucristo, ¿de quién desciende Jesucristo? ¿De Ismael o de Isaac? De Isaac te será llamada descendencia, la descendencia de la línea del Mesías venía por Isaac. Venía después por Judá, por la tribu de Judá, venía por David, por Salomón y por toda la línea viene hasta la Virgen María cuando nace Jesús. Entonces cuando una persona recibe a Jesucristo en ese momento esa persona las bendiciones que Dios le dio a Abraham son de nosotros espiritualmente la tierra se los dio, se las dio a los judíos porque Dios le hizo a Promesa Abraham, eh, Génesis 12 de la tierra y Dios le hizo en tu simiente será llamada descendencia y las familias de la tierra serán benditas en tu nombre antes de que los judíos se enorgullecieran y llegaran a creer, no como soy judío ya soy parte del pueblo de Dios, Dios los abandonó y les dio carta de divorcio, dice el Antiguo Testamento porque creían que porque tenían templo cuando llegó Cristo los fariseos eran judíos de judíos, fariseos de fariseos, conocían la ley al, al, al, de, de una forma dogmática y Jesucristo les dijo son nidos de víboras y sepulcros blanqueados porque creían que por ser descendientes físicamente de Abraham, pertenecían y ya podían irse al cielo, qué grande equivocación y así hay muchos cristianos también mi mamá fue monjita mi papá fue cura, mi tío es el arzobispo de no sé dónde o mi papá es, es pastor y esto no nos hace cristianos Dios no tiene nietos, tiene hijos entonces si tú eres hijo de pastor, si tú eres hija de pastora si tu abuelo es la monjita, si eres el sobrino del arzobispo o eres o tu, tu, tu padrino el que te bautizó fue el cardenal y tienes la foto firmada el papa si tú no naces de nuevo te vas al infierno porque no nos hace cristianos la herencia sino convertirnos a Cristo y en ese momento las bendiciones de Abraham los, nosotros las adoptamos a nosotros mismos y somos en ese momento el verdadero pueblo judío de Dios ¿Qué significa los que alabamos a Dios en espíritu y en verdad porque lo que significa la palabra juda alabanza, judío el que alaba a Dios Yehudim en el hebreo Ahora bien, otro versículo, versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo, o sea ya no hay que porque seas judío, porque seas griego, o porque eres hombre, porque eres mujer, todos los que hemos sido nacidos nuevos, somos el cuerpo de Cristo, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma se tradujo linaje, otras versiones la tradujeron semilla, y es la palabra esperma en el griego Somos la semilla, el linaje, la descendencia de Abraham Según la promesa de la adherencia. Entonces esto es lo que nos libra ya de Pues me tengo que poner la kippá Y tengo que ir a una iglesia sinagoga Y me tengo que hacer judío Y si soy judío pues ya soy pueblo de Dios Y no todos, la Biblia profetiza Vayamos rápidamente Apocalipsis 11 Nos vamos a llegar tantas sorpresas la Biblia profetiza que cuando Cristo venga, Israel será como Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más. Vean lo que dice Apocalipsis 11, cuando matan a los dos testigos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este es un principado satánico que se va a apoderar del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad, Egipto la mundanalidad. Son los dos símbolos en la Biblia de la mundanalidad y de la inmoralidad. Sodoma y Egipto y la gran ciudad es Jerusalén. Porque allí en Jerusalén van a ser muertos los dos testigos entonces cuando Cristo venga ahorita ya para irnos tan lejos, Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo, no hay en ninguna ciudad del mundo más discotecas de gays que en Tel Aviv cada vez que mi esposo y yo vamos a Israel no puedes, no aguantas no aguantas el espíritu que se siente de opresión una vez estábamos, muchos de ustedes que nos acompañan en Israel, estábamos en la tumba de David hicimos un círculo para orar y cuando comenzamos a orar entró un judío ortodoxo con su manto y nos comenzó a dar zarapazos a todos ¿verdad? y que nos, nos saliéramos que ¿cómo era posible que estuviéramos orando en ese etcétera, etcétera? yo casi me lo iba a descontar ¿verdad? Pero... <risa> No, nos contuvimos, ¿verdad?, porque me de un, así me pasó el saraje por acá, lo quería agarrar así, ¿verdad?, pero gracias a Dios que pues, no, no reaccionamos de esa manera, pero nos odian, nos odian. Tú vas al, mu al Muro de los Lamentos y hablas de Jesús. Una vez les conté la experiencia, teníamos allá, bueno, tenemos a Sarita con los cinco niños que estamos sosteniendo, que ustedes sostienen en Jerusalén todavía, y el mundo de los Lamentos, yo no sabía que si tú hablas de Jesús todos los judíos ortodoxos que tienen sombrero negro con sus caireles acá y vestidos de negro, si oyes hablar de Yeshua Meshach o Jesús el Mesías, se te vienen encima y te apedrean. Y yo comencé a hablarle a un rabino argentino, en español, gracias a Dios, y me rodearon como 10 o 15 rabinos, lo tenemos filmado, y me acuerdo que el misionero que teníamos allá se acercó y me hacía desde lejos, vente porque te van a apedrear ahorita, y gracias a Dios que no, pero odian a los cristianos, no nos soportan creen que somos los más grandes herejes que existen y una de las causas es porque creen que somos católicos y no hacen la diferencia entre el católico y el cristiano y como los eh, católicos mandaron las cruzadas y mataron en Jerusalén, en la sinagoga, las quemaron mataron a los musulmanes y en la Inquisición mataron a miles de judíos y a miles de cristianos creen, no, ven la diferencia entre un cristiano y un religioso y por eso nos odian por la ignorancia de no saber que el cristiano no necesariamente tiene que ser católico, aunque claro que hay católicos que son cristianos, nacidos de nuevo y con el tiempo se van a salir de ahí, pero hay muchos católicos que van a estar en el cielo y muchos de ustedes que van a estar en el infierno porque hay muchos que vienen a la iglesia y se dicen cristianos y me dirán señor, señor y nunca los conocí, y hay, cristian... hay católicos que se han convertido, que no han tenido tanto conocimiento como muchos de ustedes lo tienen, pero que realmente se convirtieron y que no tuvieron oportunidad de salirse se mueren y se van al cielo así que a haber muchas sorpresas. Muy bien, regresamos entonces a Mateo 24 rápidamente y vemos que eso es el principio de los dolores que Jesús nos comienza a mencionar y en Romanos capítulo 11, perdón, en lugar de 24 de Mateo en Romanos 11 dice el versículo 1 Digo pues, hablando de Israel, ¿ha desechado Dios a su pueblo? en ninguna manera que quede claro Dios rechazó a Israel cuando le dijeron a Pilato crucifícale, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás y crucifica crucifícale, justo Pilato dijo algo profético la sangre sea sobre ustedes y los judíos quedaron bajo una maldición muy grande y desde Jesucristo a nuestros días que han convertido a convertirse a, a, a Yeshua al o a Jesús el Mesías, los judíos ¿verdad? fueron por dos mil años casi expandidos por todo el mundo, en todas las naciones. Fueron en Rusia, en Etiopía, en África, en México, etcétera, etcétera, y fueron perseguidos más que ningún otro grupo étnico en la historia de la sociología y en el estudio de la geografía humana. Ningún grupo geográfico, ningún grupo social étnico ha sido tan perseguido como los judíos. ¿Por qué? Porque la maldición vino sobre ellos. Entonces muchos creen que ya surge la iglesia y ya se olvidó de Israel, no ya, los judíos están maldecidos, y, Roma, y Pablo dice, de ninguna manera, Dios, aunque los hizo a un lado, no se ha olvidado de ellos, entonces, está la cruz de aquí para atrás, y Dios dice, ya no hay judío, antes eran los judíos, ya no hay judío, ahora está la iglesia, y la iglesia ya es griegos, mexicanos, judíos, ya no hay un grupo étnico especial, todos ya somos los que recibimos a Cristo, formamos parte de la iglesia o del cuerpo de cristo muy bien perteneciendo al cuerpo de cristo por el bautismo del espíritu santo nos damos cuenta que aun cuando hay judíos cristianos ya la nación de israel como nación dios no la ha olvidado porque cristo va a gobernar desde jerusalén entonces ¿quiénes son los judíos que se van a salvar lo dice más adelante en el versículo 4 ¿Qué dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres, hablando en los tiempos de Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En otras palabras, en estos dos mil años siempre ha habido un pequeño grupo de judíos étnicos nacidos en Israel que han sido cristianos a través del tiempo. Y más este movimiento está creciendo en el siglo XX, al final del siglo XX y el siglo XXI, gracias a Dios. Se calcula que hay 155 mil judíos étnicos que creen en Jesucristo como el Mesías en el mundo. Y va a haber 144 mil en la tribulación que van a ser los sellados para predicar el Evangelio eterno de Jesús en los tiempos del anticristo entonces esto es muy importante para que veamos que todos estos movimientos geopolíticos étnicos, religiosos estaban profetizados que tenían que suceder antes de que él viniera ahora muy bien la época de la iglesia que comenzó en Pentecostés hasta el arrebatamiento está descrita en las parábolas de Mateo 13 vayamos a Mateo 13 en estas parábolas se describe todos estos dos mil años que tenemos como en la dispensación de la iglesia o la época de la iglesia que también se le llama la época de la gracia. La parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, estas parábolas de Cristo están Describiendo la época que vivimos rápidamente. La parábola del sembrador, Mateo 13, el 1 al 23, enseña que esta dispensación o esta época estará caracterizada. Y luego hubo un congreso, verdad, en una ciudad centroamericana Donde se juntaba un estadio para juntarse 18, para decir, o 20 personas Para decir que ellos eran los apóstoles Y que ahora el apóstol es más grande que el pastor Y que ahora todos tienen que estar sujetos al apóstol y no al pastor Y cuando venimos a Efesios capítulo 2, el Nuevo Testamento Encontramos que los apóstoles de Jesucristo fueron el fundamento de la iglesia Efesios capítulo 2 ¿Qué es el fundamento? El piso y sobre el piso construyes las ventanas, las puertas y el techo. Entonces no puede haber dos fundamentos. El fundamento fueron ellos y el fundamento son las cartas apostólicas que tenemos en la Biblia, ya no hay nadie que pueda ponerse, cuando los apóstoles de Cristo en todo el Nuevo Testamento recorrieron las iglesias de Tesalónica, Galacia y todo, nunca nombraron apóstoles, nombraron pastores, diáconos y obispos, nunca nombraron nuevos apóstoles, y en Hechos, en Apocalipsis 2 en la iglesia del mensaje de Éfeso, así termina Cristo diciendo felicitando a la iglesia de Éfeso, porque comenzaron a probar a los que se decían apóstoles y no lo eran entonces atribuirse en el tiempo que vivimos el título de ser apóstol verdad es una barbaridad es una barbaridad porque los verdaderos apóstoles tenían que haber sido testigos de Cristo, desde el bautismo de Juan hasta la, hasta la ascensión, para que tuvieran el título de apóstol, el único que no tuvo esa prueba fue el apóstol Pablo, y él fue la excepción, y él se nombra el último de los apóstoles, yo cada vez que me encuentro un hermano que dice apóstol, digo, oye, entonces Pablo es un mentiroso, porque dijo que era el último, ¿tú cuál eres el penúltimo o después del último? digo tantas cosas que existen, ¿no? pero todo este movimiento que está pasando en la iglesia es precisamente por la ignorancia, es igual que los profetas, que es profeta de Dios, mira todos los cristianos somos profetas, ¿por qué? porque profeta, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el profeta no es el que anuncia cosas por el porvenir, que esta nación va a venir el presidente y que va a ganar esto y te vas a casar con esta persona y el Señor dice que ríos de agua viva saltarán de esta iglesia, etcétera, etcétera, esos son adivinaciones, el profeta es el que habla la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación el que profetiza es para exholar, exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo no para decirle cosas futuras porque la Biblia está completa todo lo del futuro que Dios tenía que decirnos ya está en la Biblia cuidado con eso tengamos mucho cuidado ya no hay nada que Dios nos quiera decir del cielo, del infierno, que me morí, me fui al infierno y recorrí los siete apartamentos del infierno y vi a Adán en la otra vida y bajé del cielo, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios tenía que decirnos está en la Biblia. A la ley y al testimonio. Y si no, es porque no les ha amanecido, dijo el profeta Isaías. Entonces, todo esto que está pasando, está sucediendo porque está preparando el camino para probar a los que son verdaderamente viene una purificación impresionante del Espíritu Santo, y ahorita si tú no disiernes porque nunca te has querido disipular, ni has venido al liti ni tomas un sistema sistemático de la teología, vas a ser engañado miren que nadie los engañe, porque en los últimos tiempos antes de Cristo vendrá el engaño y vendrá como un tsunami así por todas las iglesias y como el tsunami se lleva todo lo que no tiene fundamento, lo que no es está arraigado y tiene raíces el tsunami se lo va a llevar todos los cristianos que no tienen fundamento profundo en la doctrina bíblica se los va a llevar los vientos de lo, del siglo 21 miren que nadie los engañe porque ahorita la cristiandad como nunca en la historia está engañada y es una señal de los últimos tiempos vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 y el apóstol vuelve otra vez a hacer la misma exhortación 1 Timoteo 4 el espíritu dice Claramente, o sea, sin lugar a dudas. El Espíritu dice claramente que cuando, Que en los postreros tiempos que son los que estamos viviendo nosotros. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La serpiente... Esto es interesantísimo, escuchando, ¿qué escuchamos la voz del diablo y los demonios audiblemente? No, pero la serpiente siempre viene a tu oído y te habla a través o de falsos maestros o de amigos o de amigas tuyas, pero como tú no disiernes que detrás de esa persona hay una serpiente, por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vas a Isaías, Ezequiel eh, 28, dice, el rey de Tiro, y de repente detrás del rey de Tiro se descubre la personalidad de Satanás. Y así vemos que en el Antiguo Testamento se escriben a reyes el rey de Babilonia y no es el rey de Babilonia, es Satanás detrás de este rey actuando con la apariencia y el trono de Babilonia. Porque los demonios necesitan cuerpos y voces y cueras vocales para poder engañar al ser humano. No es audiblemente, pero el que te está hablando es la serpiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que entrenar nuestros oídos para poder distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Pero como la gran cristiandad ahorita en el mundo entero, una campaña de sanidad la llenas porque la llenas. Porque el que no le duelen los juanetes, le duele el oído, el que no tiene caspa, el que el otro quiere que le sanen esto, ¿verdad? Pero todo mundo, ¿verdad? Vamos a ir porque es verdad una de las concentraciones más grandes que hay. Es la manera más fácil de atraer a la gente, y, la, y se llenan porque porque la gente no está entrenada más que para poder ir a recibir regalos. No buscan al dador, sino los regalos del que da los las bendiciones. Y por eso están engañados y van a eso, pero son personas, ¿verdad?, y cristianos que no tienen una fundamento, no tienen bases bíblicas y por eso van de lugar en lugar de, de un movimiento en movimiento, la parábola del sembrador, la parábola la cizaña Indica del versículo 24, Mateo 13, que la siembra de la semilla, del evangelio va a ser falsificada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia cristiana es una mezcla de trigo y cizaña. Aquí en esta iglesia, en las presbiterianas, bautistas, llámale como quieras a cualquier iglesia evangélica. Todas las iglesias cristianas verdaderas, no todos los que van a esas iglesias son salvados, ni han nacido de nuevo, ni han sido regenerados. Estamos infiltrados todos, librerías, seminarios, púlpitos, iglesias. Hay semillas y personas evangelistas introducidas, espías de Satanás en todas las iglesias. En todas entonces la persona que volteas que tiene cara de Santa Rita de Casia Realmente no es Santa Rita de Casia Oye hermano es que tengo un negocio Y invité a un cristiano Y los cristianos son los que peor me, me han ido en la fábrica que tengo Es que no eran cristianos El hecho que tú lo hayas llamado a la iglesia No significa que tenga que fue lo bautizó San Clodomiro Entonces estamos infiltrados Y por eso muchos se decepcionan. Es que no es cristiano Es que la iglesia no todos son cristianos Aquí hay coyotes hay mazacuatas, hay cascabeles, hay lobos y hay ovejitas. Todas las iglesias. Entonces, no nos sorprendamos, ¿verdad? Que doña Chole, que era esta o que era la que dirigía la reunión de oración, ahora ya se dice profetiza. Cálmate, Débora. Estamos infiltrados, entendámoslo. La parábola de la cizaña lo explica. La parábola de la semilla y la mostaza enseña que la iglesia tiene que comenzar siempre con una pequeña semilla que tiene que crecer. Pero ahora los pastores quieren ya, al comenzar la iglesia, tener 300 y 500 personas y endrogarse, comprar un edificio, etcétera, etcétera. Y toda iglesia que no haya comenzado en una casa, no puede crecer. Las iglesias cristianas nacen en las casas, donde se juntan al principio ya son 10, ya son 15 familias, el pastor comienza muchas veces, el director de la casa comienza así y así es como crece en la iglesia, así comenzó nuestra asociación Vida Nueva, primero era para médicos, después para el mundo, comenzamos en una casa, en el garage de una casa comenzamos aquí por el norte de satélite, en el garage ahí comenzamos a dar estudios, éramos como 10 o 15 y luego nos fuimos a otro garage más grande. Después a la casa de ustedes que nos prestaron. y Parecidamente para tener estudio los domingos. Ahí comenzamos con el grupo de Torre Fuerte, Alvarito López, Héctor Hermosillo. Todos ellos son los que no, eran mis músicos cuando comenzamos. Mi hermano y yo a disipularlos. Y todo este grupo que después vino Marcos Witt y lo comenzaron a disipular. Mi hermano comenzó a viajar, a viajar con en sus giras de Marcos Witt. Y así vemos nosotros cómo comenzó la iglesia. Hasta vimos pues a quién sabe a dónde. Después a Cine Apolo. Después al Centro Cívico. Ahora estamos aquí. Pero esto no comenzó más que con tres o cuatro personas. Esa es la iglesia cristiana. Entonces no aspires a ser pastor y luego lo ya una iglesia y esto y luego, cortinas persas y aire acondicionado. Y... Cálmate, cálmate, ¿verdad? Porque esa no es la forma de la semilla y la mostaza. Todo tiene un principio pequeño. Todo negocio comienza con algo pequeñito. Si quieres un puesto de tacos, como comenzó McDonald's en un garage vendiendo hamburguesas tienes un puesto de comida comienza con un restaurancito chiquito y todo tiene que crecer esta es la forma en la que Dios procede Dios es el Dios que se extiende el diablo llega y te lo quiere ofrecer rápido todo cuidado es la trampa el diablo trabaja a corto plazo Dios trabaja a largo plazo apúntalo Dios trabaja a largo plazo Dios nunca bendice algo que sea rápido Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Habrá lágrimas, habrá sufrimiento, habrá inversiones, tenemos que sufrir, tenemos que luchar. Y cuando Dios ve la perseverancia de tu vida y que tú insistes y si sigues luchando y no estás por vencida, Dios te bendice. Pero ¿por qué te bendice? Porque ya tienes la madurez para que Él te dé más. Si Dios te da algo cuando tú no eres maduro, te echa a perder. Es como darle un niño, un reloj, ¿verdad?, de Rolex a los 10 años o un Ferrari a los 13 años. Lo estrella en el ángel de la independencia al otro día. ¿Verdad? Digo, hasta a nuestros hijos conforme van creciendo y madurando, les vamos soltando y dando responsabilidades. Y así es Dios con nosotros. Es que la teología y la prosperidad, si yo doy Dios, Dios me dará tres. O Sabes una cosa que no es la forma como trabaja Dios. Son engaños que se han propagado, no es la forma como funciona la iglesia. La semilla de la levadura enseña que el evangelio será falsificado. una Vino una mujer e introdujo levadura en tres medidas de harina. Ahí está la infiltración de la iglesia. La iglesia va a ser infiltrada en los últimos tiempos. No te apachurres, no te desanimes porque encuentras muchas cosas de muchos hermanos y familias que se decían cristianos y que te decepcionaron, al contrario, están cumpliendo las profecías. Y la parábola del tesoro escondido apunta verdad que realmente aquel que es cristiano es una persona, escúchame muy bien, la persona que realmente ha nacido de nuevo y que es cristiana se característica, caracteriza principalmente por su generosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, ¿qué fue lo que Dios nos enseñó? Que el dar, el desprendernos es la característica más grande de una persona que ha nacido de nuevo Cuando nos dice Dios que el diezmo, ¿por qué el diezmo? Bueno en el nuevo testamento, la última vez que se mencionó el diezmo en los evangelios Ya en 2 Corintios 9 cada quien de como propuso en su corazón ya no hay manipulación, extorsión ni, ni control da lo que te surge en el espíritu si te surge echarle a la, a, a la charola 20 pesos, así estará tu corazón es de 20 pesos Dios para ti y solo Dios lo sabe pero la generosidad la, la parábola del tesoro escondido es que aquel que encontró el campo vendió todo lo que tenía no nos llama Dios a eso pero nos llama Dios a que si queremos realmente prosperar económicamente en la vida no lo robemos no lo robemos, porque lo que sembramos, recogemos, no podemos engañar a Dios, todos los cristianos que prosperan, ay, viste que este hermano ya trae un, un Cadillac, ya trae un Mercedes Benz, la envidia si la envidia fuera tiña, como dicen en mi tierra, verdad, todos estarían tiñosos, pero ¿por qué es así la gente, porque son los que los que menos dan, son los que más critican, a los que Dios bendice y a los que Dios prospera, porque es la envidia la que hizo que Caín matara a Abel, es la envidia por la cual crucificaron a Cristo, es la envidia el corazón y la raíz de Satanás ¿y por qué? porque es la gente que menos da y la que más critica a los que da entonces estas son las condiciones que encontramos antes de que Cristo venga y ahora Dios nos ofrece la oportunidad también del arrepentimiento, si Cristo viene en la noche como dijimos en la mañana en la segunda conferencia y tú no te has arrepentido, no podrás verdaderamente encontrar después el camino de la salvación. Yo una vez me dijo un doctor: Mira, hermano, a lo mejor me convierto en la tribulación cuando he ido de veras al anticristo y que mi esposa se haya ido y mis hijos también me voy a convertir. Y le dije a este médico: Mira, hay una persona en la Biblia, una sola. Que se arrepintió antes de morir. Hay nada más un ejemplo en la Biblia de alguien que antes de morir se arrepintió: el ladrón junto a la cruz. Todas las personas que dicen, bueno, pues ya cuando esté en la ambulancia, llamé uh, a la ambulancia y me comiencen a hacer así: Jesucito, dábame, me arrepiento y te confieso con mi Señor, te estás burlando. Dios sabía que tú ibas a hacer eso y Dios no puede ser burlado. Por eso dice la Biblia: cuando oiga su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el arrepentimiento, escucha, esto es un don de Dios Y no te arrepientes cuando tú quieres Sígueme con cuidado No te arrepientes cuando tú quieres Sino cuando Dios te está hablando Y ahorita Dios te está hablando Y si tú dejas pasar esa oportunidad O las veces que Dios te habla A través de una prédica, un estudio bíblico Esa oportunidad tal vez nunca llegue a tu vida Padre, te damos gracias en esta tarde Por esta tercera conferencia En la que estamos analizando la preparación a la que la iglesia que tú ganaste con tu sangre, tiene que vestirse para limpiar sus vestidos de lino fino, y poder recibirte con una conciencia limpia, delante de ti, gracias Señor, porque todo lo que está pasando en las iglesias, en el mundo, en lugar de desanimarnos y desalentarnos, de estar diciendo, no pues es que son muchos hipócritas, etcétera, etcétera, todo lo contrario, el que es cristiano, se crece al castigo, ¿Por qué? Porque es una persona madura. Es una persona que ha comprendido las leyes del Espíritu del Reino de Dios y está luchando hasta el fin. Porque el que percibe hasta el, fin, hasta el fin será salvo. Gracias Padre porque el Espíritu que nos has dado es para perseverar, para no desanimarnos nunca, para levantar nuestro ánimo como las alas del águila, darnos fuerzas nuevas y cada día poder comprender que tú eres nuestro sustento, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré, por cuanto has puesto tu confianza en él, él también te librará, te librará y ningún arma forjada contra ti podrá prosperar, te sacará del pozo de la desesperación, concederá los deseos de tu corazón, por cuanto en él has esperado, espérenle en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Amén.